Existe el olaverso en Marvel. El olaverso. Hola, Peter. Hola, Garrin. Hola, Pedro. ¡Hola, preciosa! Hola, Parker. Hola, Peter Parker. Un hombre araña. Ahora soy. Peter Parker. Ya son todos. ¿Acaso querías más? I can't just drop out of school! Might be a little dangerous. Better tell <inaudible> I'm taking a la trama. La trama. ¿Qué? Es una foto muy espantosa de ti. No lo sé. Se ve muy bien desde mi punto de vista. ¿Por qué, hija mía? ¿Cómo pudiste hacernos esto a mi mejor amigo T'Achala? Tú eres la peor. Karina, ¿puedes darme mi brazalete? No lo toques, Karina. No. <risa> ¿Sabes algo de esto, Mónico? <risa> no. Sí, la trama. El capítulo donde el Loki toma el poder algar y el capítulo de Spider-Man Marvel Zombie ese está muy buena la trama. Thanos aceptó a Cristo Rey en su corazón. ¿Qué es esto? ¡Tan loco! ¡Diezmar a la mitad del universo! ¡Oh, no! Tengo la madurez para admitir si me equivoco. <ríe> T'Challa me enseñó que hay más de una forma de redistribuir los la recursos me quedé con la cara de WTF y me La de... mejor arma en tu arsenal es tener un buen argumento. Así es, como comandante. <ríe> Aunque aún opino que mi plan también tenía cierto mérito. No, oh, no. no, no. otra no, no. Vez. No. Estoy seguro de que solo es genocidio, Puerto Y estoy seguro de que es eficiente. Oh, no. no. Todos <laughs> ¿Qué? Oh, no. Cuando te enteras que Fortnite saca a carnaje en el pase de batalla. ¡Sí! ¡Sí! Pero. ¡Por un demonio lo que faltaba! ¡La puta madre! Y díganos que lo inspiró a sacar a carnaje en Fortnite. ¿El dinero? <risa> Hola Peter. Hola gente ¿cómo están? Soy yo soy estamos aquí en un nuevo video de este canal y esta vez en no la aquí voy a hablar nuevamente de mi opinión del capítulo 5 de What If de Marvel Zombie. Ya con la edición ahí pongo imágenes y bueno, solamente video, ¿no? Porque se me ha entretenido el video, ¿no? Y ok. Esta vez voy a decir lo que a mí me pareció. Quería subir la semana pasada, pero estoy bastante ocupado, y eh, bueno, estoy ocupado, pero lo voy a subir capaz este video de semana Así que, bueno, vamos a hablar de What If, el que pasaría en un mundo donde los superhéroes de Marvel se converten zombies. ¿Qué hago? El de ¿Qué pasaría si Shadow de fuera pues, del experimento del suelo? Nosotros personal de Steve Rogers. ¿Eh? ¿Qué es el segundo? Ah, sí, el de que Jon dudo secuestrar, no a Peter Quill, sino a... a y será el nuevo Star Wars, ¿no? Ese capítulo sí me... me gustó bastante, ahí me baté de risa como... las situaciones surgieron de diferentes formas, como ya vimos, ¿no? Y... era... el tercero era de Loki... bueno, era de los... qué pasaría si los, no existían los Avengers, ¿no? que bueno, ahí morían... ¿no? Spoiler, ahí mueren todos los Avengers y quedan... Y Loki al no tener a Thor que lo enfrente toma el control de la tierra y el que estaba matando a los Avengers era jumping que pues, ahí me sorprendió, ¿che? Ahí me sorprendió que en tuviera como los cómics, ¿no? Que es bastante eh, más cabrón, un poco manipulador, y todo eso, así como es él, ¿no? Y bueno, también en los cómics golpea a su mujer, así que bueno, se me iba a mostrar Disney, ¿no? Pero por lo menos eh, me sorprendió en este guardián porque no había nada de eso en las películas de armas así que bueno. Eh, ¿Y qué era el cuarto capítulo de. a ver si me olvidó. Ah no, perdón. Bueno, eh, sí, el cuarto el anterior capítulo, el 4, eh, es, es el mejor para mí. Porque este bueno está bien, pero no es tanto. Es el del Doctor Strange Malvado. Su final fue bastante dramático, así que. Marvel cuando se pone serio ¿eh? y dramático, cuando quiere, lo hace bien, eh, cuando quiere, <risa> aunque en este caso no es más o menos lo mismo Ya que es, se, está, no, es muy notorio que este Waddis de Zombies está bastante lleno de humor, que la verdad a mí no me molestó, pero sí se nota obviamente Y ahora bueno, vamos a hablar del Marvel Zombies que los no diseños están bien, pero tampoco en el otro mundo tampoco se ven las tripas, así como como se ven las tripas O que le falta, o saca un ojo, no sé o Órganos así colgando, obviamente, si no lo iban a mostrar, obviamente Pero, el, por lo menos, ya está, no está mal Bueno, si a Falco, le esperamos que le falta un brazo ¿eh? Por lo menos está bien Yo ya sabía que no iba a haber nada sangriento, nada eh, no Pero por lo menos era una salpicada, con bueno, iba a sacar La verdad, no, no me quejo aunque obviamente no es la gran cosa, ¿no? El cómic tampoco es muy bueno, yo. No sé, si quiere que reaccione a, a los cómics de Waddy, decímelo, no sé. Pero no, ya sería roba demasiado, ¿no? Pero, no sé. Eh, y, ok. ¿Qué me pareció esto de Marvel sobre La verdad, me pareció bien. de ¿A poco lo, lo gran cosa? Bueno... Llega la, la pandemia <ríe> La epidemia y de... Ay no No, no, no No me coman No me coman Soy ve soy vegano Esta es la noche Vamos a la party No como carne Pero vengo de safari Pues buscan Los sobrevivientes buscarán Refugio y bueno Ven que en un lugar está siendo posiblemente la cuna Irán allá y bueno la que pasa por la ola de zombies A los zombies a llegar a un lugar seguro Y ese lugar seguro no es, no, Se ve al final que no va a ser tan seguro Porque también se llega el zombie Ya está ahí termina Si sí, lo resumí, capaz con los otros Pero así resume Básicamente lo que pasa en este capítulo Son 30 minutos que la verdad yo, también, yo, también, yo, si menos, ya, juego El juego de está Y bueno, el responsable también de otra vez es Han Pink el primer ant no... Acá transcurre de, de, en el momento de y después de Arman y la avispa y de War. <ríe> la, es cuando el, el han busca a de nuevo a su esposa del reino cuántico que en la película, del el universo del Marvel el original. de la cuenta salizada, salva, sal, ¿no? Pero en este universo se infecta por un virus cuántico. <ríe> y el, el poder cuántico en una realidad te, te da poder y una realidad te convierte en zombie no otra realidad no sé qué pasé, pero, pero reino cuántico tampoco hay mucho que buscarle ¿no? Así que ok. Le de infecta obviamente a ha -han, y después este le infecta a Anna, y este le a todos. Y bueno más que sobrevivió ahí el hope. Que la verdad me sorprendió acá, ¿no? Me pareció.. O sea, sí me gustó el personaje de las películas, pero tampoco la gran cosa, digo. Y... no sé. Eh, no, ahí acá si sí, se le gustó ese sacrificio, también me puso medio, puso medio triste, eh, porque... Peter. Sonríe. Sonríe por mí, ¿ok? Bueno, pero por lo menos casi me interesó y su interacción con Peter Park, que bueno, ahora hablando de este. Hey everyone! Hey Peter Parker, you got something for me? a Thanks out nice mí fue uno de los mejores personajes, Yo creo que es el mejor porque tampoco había muchos spider El que quería mover Guardi, al fin apareció, después de cinco capítulos, ahora aparece y con capa de los Y La verdad, lo usa solo en pocos segundos nomás, no lo usa mucho que obviamente eso pasó en los cómics también donde usan los poderos de y también las desnima, acá les muestro imágenes y también es un para diferenciarse de los dos de y para vender machandais pero la verdad no, no está nada mal el diseño, bueno, no mucho, pero ahí... Aquí están Zombie, Iron Man y a ver, acá lo pues que me sorprendió y me pasó esa. no me sorprendió, me sorprendió el toque de que Foswane mencionó al tío Ben, su padre. Así que bueno, si sí sabía que había guiños y todo eso, pero por lo menos ahora sí lo dicen directamente. Que bueno, todo eh, está, está bien, ya que vimos el trailer de, de Fosso que por lo menos quieren eh, vincular cosas del pasado, ¿no? entiendo, gracias, pero... ¡Tengo que hacer bueno y por lo menos está bien y bueno este hombre de daña por lo menos eh, me, me gustó digo, no. de tonjola no es malo solo que no en todas las películas en fast Road Home por lo menos me gustó como a como se comporta el personaje al final pero el resto de la película sentí como que esto no, no había spiderman dejar los anteojos a alguien que conoció en dos días o dejarlo muy descuidado ser joven no es excusa para sentado ¿eh? pero bueno, pero es, es una excusa para pase pase con ellos y para que la trama avance, pero ahí podía los un poco mejor, no, no sé si problemas el, el director de la película o Sony, ese porque esta esta animación es de Marvel Studios Disney y vemos que le hicieron bien solos, hay aparte este este Spider man no se parece tanto a ahí, ahí se, se asemeja un poco pero tampoco es tan similar a Tom Holland no como acá nos llaman Ruffalo Hall se ve diferente si siente algo que ve Sony no sé y aparte no le ponen la voz Tom Holland a la Spider acá así que no sé este acuerdo es muy misterioso de Sony y Disney Y me gustó acá el diseño de bueno, y su interacción con los más Avengers que no lo ningún día no lo ven en ni, ningún lado, eh. Digo, bueno, aparte, sabemos que no usa la máscara, solo usa al principio del capítulo, pero obviamente está en la invasión zombie, ¿no? Muy curioso, ¿verdad? en todo Holland, no sé si yo me quejeo, pero muchos han quejado de que, de que no está con la máscara puesta en lugares donde no debería estarlo no, como lugares públicos pero bueno, también otra versión también buscaba lo mismo aparte tenía que mostrar la cara del actor porque en la máscara obviamente no y... no, no sé si sí, se me hace medio raro. había otras maneras de mostrar la cara de Peter o de Tojo, la mejor versión en, en las películas no sé, sea, así medio un poco descolocada ¿no? la situación y bueno, por lo menos acá sí, porque es una invasión zombie y para que no estés infectado obviamente que le dieron significado a la máscara acá, digamos, su identidad y también a, a cómo habla tanto de películas, porque me molestó, pero me pareció bastante raro de que siempre hable de películas viejas. Eh, no sé, de antes que naciera mejor dicho. que me parece raro. No, pero tampoco está raro, de la cultura aquí, no, pero si, si ya hacía una referencia a una película que nadie vio. No, ahí hacia, sí parece muy suave el lugar Pero acá <ríe> una, una tampoco fue tan difícil. ¿no? Una referencia que dice que estuvo no, en un club de cinematografía, no sé no me, acuerdo, no me acuerdo bien. Y bueno, le dio un sentido a, a eso, ¿no? Que no le hicieron las películas de malo Así que lo hicieron bien, como bueno, lo que viste este capítulo. Era el tema de, de Spiderman, ¿no? Y bueno, su interacción con Hope eh, me sorprendió bastante. Yo creí que este personaje nunca... <coughs> no sabía que hubiera tenido una buena química, eh nunca me lo había pensado. Ay niño, ¿cómo logras hacerlo? ¿Ver tantas películas? Club audiovisual. No, no, ¿cómo te mantienes tan... optimista? A pesar de todo. Ni siquiera siento dolor. La puta madre. <risa> Me duele ¡Ah no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡No se parecen mucho! ¡No se parecen en nada! Ojalá pase el IVASHE, menos con la pantalla, que lamentablemente no va a pasar. Porque me gusta. porque por lo menos lo tuvimos en este animal, ¿no? De que el actualmente ya no está. Acá y eh, desbloqueando ¿sí? no y... porque okay, igual acá ha salieron ya varios memes Ahora <risa> ahorca había otro que me mostrar y bueno muchos obviamente le gustaron la versión de Spiderman de What If es el mismo del... transcurre la misma cronología que el de Tom Holland ¿eh? no es tan diferente aunque bueno hay pequeños detalles que son iguales no me parece más a hombre de los cómics que el de Tom Holland que si sí es el de Tom Holland si sí es si sí es pero... eh, bueno son poquitas diferencias nomás pero bueno y ya está para mí así debió adaptar a Spiderman yo soy la buena razón y nada de eso cada uno tiene su opinión ¿no? se hace el Tom Holland el de la versión de cine no bueno, para adaptar la nueva juventud, millennial de ahora, ¿no? Y capaz a mí ya no me cierra y a nosotros por las otras aplicaciones de Lombraña, ¿no? Pero bueno, eh, por lo menos a ver, vemos en Spider-Man 3, a ver cómo actuar el personaje que ya... Por lo menos ya está establecido, ¿no? Y, y vemos cómo date, ¿no? Ah, y aparte de los otros Spider-Man, mmm, eh, sí, más o no menos que aparezca, ¿no? ¿eh? Hace ah, filtró este de, de Andrew Garfield del vídeo que le muestro. Y de Andrew Garfield habló en la entrevista, que no sé por qué la entrevista es, ¿eh? será que tiene otra película o será la que estará ah, en Spider-Man de Spiderman, que solo está mintiendo para negar que, que participará. ¿eh? Y dice que esto es Photoshop. Sí, claro. Si sí, claro, yo soy el rey de Europa, ¿verdad? dale ese, es no sé, pero si es Photoshop es un buen un buenísimo trabajo, ¿eh? que hasta tiene bigote, como él actualmente. Que bueno, veremos, veremos. Si es mentira o no, ya veremos cuando salga un nuevo trailer o en la película. Y estoy seguro que lo van a mostrar los no spider más. O, o solo a este que se ve más, porque de todo en bueno, la web no se vio nada va a saber un poco el brazo y bueno toda fotografía se ve que va a saber mucho eh, no, Ah, la filtración cierto que, que Andrew Garfield está hablando con el Spiderman de tonjola que es una afiliación no me acuerdo si ya lo buscan no sé si lo van a encontrar y no es con Toby Maguire ¿no? y pero... no sé... no lo sé y bueno por lo menos en un trailer al que viene estoy seguro que si hay ya está con, casi confirmado que Andrew Garfield aparecerá si aparecerá, aparecerá y quizás a Toy Maguire se lo guarden para el último trailer o para la película no sé, el Spider-Man clásico original ¿no? de las películas y ok, y ya sabemos que los tres Spider-Man más o menos van a estar según, seguramente mínimo en un cambio al final o en sé por credito no sé, bueno, que está la película esta. Y bueno, de Watif. Ya.. Ah, cierto Que ya dije algo de los memes. A Hope. Me gustó la parte de Hope gigante también. Y bueno, la mata a los zombies. Que bueno, ya está infectado, la mata a los zombies. Ahora bueno, me un momento triste, pero me coloco un poco que el zombie este se parece bastante a Ibai. No sé. Me parece curioso, eh. Y bueno. Ya no, no tengo nada más que decir, el capítulo me gustó, eh, me gustó mucho lo de Wilddiff, capaz salga un resumen de todos los capítulos que ha salido de Wardiff, ya salió hoy, estoy grabando justo el miércoles, ya ha salido el 5, capaz lo veo hoy o mañana, que es el de Kingbong ¿no? Y ok. Creo que esto ha sido por todo por hoy. Si quiere que reaccione a otros videos de Marvel Zombies. Algo si quieren ustedes, me lo pueden decir en los comentarios Y bueno, sin nada más que agregar, bueno, yo me despliezo acá Su, suscríbete a este canal para más vídeos eh, como este Así espinando y hablando al aire Y pues solo acá <ríe> Bueno, yo creo que en un rato ya me tendré que ir a la bola, así que bueno eh, Si sí, siempre lo grabo muy temprano, me levanto muy temprano Porque después no tengo tiempo <ríe> Así que por eso creo que solo grabo uno o dos a la semana y ya está. Porque ya el tiempo ya no, me tiene colado el cuello pues no me da más. Y me gusta hacer, bueno, no me gusta. Me gusta hacer este tipo de vídeos porque a mí me da la gana. Y ok. Bueno, tengo más videos pendientes por hacer. Vamos, mm, montones. Bah, que ojalá... Si sí, alguno de estos ya ha pasado, bueno como este ya me estoy tardando y hay otro también que quisiera hablar de, pero ya, pero ya pasó, pero quizás comente así, uno no tanto, no sé, eh, bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado, si ha sido, dale me gusta, puedes compartir el vídeo suscribirte a este canal, para más videos con eh, las costumbres para más videos, porque esto no es una reacción tanto, eh. para más vídeos como este, si es así, bueno, suscríbete y bueno me despido esto eh, todo por hoy soy yo soy ultimate nos vemos y no he hecho adiós bye bye bye bye bye bye este es Spiderman a la, la Tela así. las otras películas y este ha sido el mejor hasta ahora solo mi opinión en la tuya, me despido bye bye